son es una de mis canciones favoritas de porque me gusta mucho hip hop birthday birthday no no no el día de hoy wow Oh my God. Wow. Ya yeah, acabamos, acaban de coronar a Ana como la Queen. queen. Exacto, es como la graduada de hoy día. Entonces nosotros vamos a ser como las princesas que llevan a la reina. Oh, mira, me van a grabar, soy la princesa. ¿Qué dice? Happy birthday. Oh, happy birthday. Okay. Mm -hmm. Happy te coronando! Uh, hey. ¿Ahora tú? Sí, ahora yo me corona no, yo te yo Ah, ya. va a doler un poco? Coronada. Ay, muy bien, muy y Ay, estamos bien, y muy Day day day day. To you ah. Happy, Happy birthday Nana na, no. Happy, Happy birthday, birthday to you, you. Happy okay. years, Happy birthday you Quiero hacer la entrega oficialmente no quais... no no, no, no como padrino, ¿Padrino? de eh, aquel, este regalo. Padrino. Ok. ¡Ah! Estoy, como armi clothes, estoy como Army de Closet. estoy como Army de Closet hasta ahorita. Así es. Chico me va a sacar del closet. Oh my God, maldad, Oh my God, es ah, ah, ah. Oh, oh my God, oh my God, es. Oh oh oh oh oh oh you know, yo nunca know, he comprado. ¿Quieres no. que me no, a comprar? Estoy muy feliz. Quiero el photocard, photocard, photocard. Sí, tengo que abrirlo oh, ahora. No. Okay, okay, okay, vamos el photocard. Tengo que abrirlo. ¿Cómo se abre esto? Ok, espérate Ok, vamos a hacer photocard. ¿Qué photocard? El eh, Oh my god, ok. Usted ya sabe con yo quiero que ayuda ayude a alguien que me ayude a abrir, que tengo uñas Porque, no ¿cómo se si abre esto con, con.? Ok, ok. Ah, ok. En verdad, es que no tengo. Es la primera cosa de mi es que tengo. Gracias. Ya, que te salió. Abre ah, okay. el pinche disco, que ver. No la puedo tocar. Ok, tengo miedo. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Ok. A vería, ya. Hagamos fácil, hagamos fácil. Hagamos fácil. ¡Tarín, tarín! Ok Oh, uh, ¡Lo no quiero ver! Ok, ¿dónde...? ¿Cuál es el...? ¿Aquí está dentro el photocard? Sí... Sí Ok ¡Ahí se está sumando! ¡Ahí se está sumando! Ah, es, el, ¿Es que tengo que ver. Sí Ok, ya no importa que... Ok ¿Quién es? Um, ¿Quién es? ¿Quién es? Yo sé por qué, es que lo escogió Sebastián ¡Oh! Y a mí no me salió Es que lo escogió Sebastián me creí que lo mío a mí no me salió ninguna Como Ok, ese okay, se va Me parece que ese se va Wow, oh qué bacán God. Oye, ese es tu, tu primer QR code Wow okay. Para juntar puntitos en Weavers Ok Estoy como army de closet Estoy como army de closet hasta ahorita Así es Chico, me va a sacar del closet Estoy, Ya no soy army de cartón Desde el closet ya soy Simimi a, a, este Army Madrina me está dando permiso ya soy Army oficial. <risa> Gracias. <risa> Encima yo yo elegí este álbum porque sé que este álbum marcó mucho como tu inicio en el fandom, entonces como que las canciones y como también fueron del primer concierto online que tú disfrutaste oh, sí, fueron siento. muchas de estas canciones. Ah, oh, ok. Entonces como que por eso creo que era como justo. ¡Ok! yay, chenchen, yeah. yeah. yeah. chenchen, yeah. yeah. yeah. uh -huh. <risa> Declipse, de ¿No a me voy a cantar, no la van a no me lo Unboxing time. Unboxing time. Primero me tocó Chongdu. Esto como que Sebas lo deseo mucho. Entonces como que ya. No, te juro que fue a la. Como... Chongoo. Cookie. Okay. El Cuco, yo le digo cuco. cuco. Y estoy como viendo. J Hope. I'm your Hope. You're my Hope. Oh, tenía que tenía cabello negro. Oh my Jimmy. Oh, like, I'm just. Chongu. ¿Y por qué Chongu casi no se pinta el cabello? Oh, oh. Me encanta esa foto. Yo vivo, vivo, vivo. Mm. I live for this picture. Oh, no, bueno, porque sí, es que me encanta, es que como, como que todo lo que. Porque Chongu que entró a vtf for RM. ¿Qué es esto? Ah, sí, ya basta. Ok. V. Waking. Ay, en este me di superar Estoy Soy como armi de closet, estoy como <risa> armi de closet hasta ahorita Así es Chipo me va a sacar del closet oh, Me encanta la foto Ay, no, es que nunca, te es una experiencia, esto es, experiencia, es como una revista Sugar. Okay. Y esa foto se abre como en grande y sale entonces, muy linda esa foto esa. Esta? Sí, mira, tienen que sacarla de ahí y abrirla así como Ok. tú tienes este álbum? Sí like... No, las cuatro versiones Es okay. como like... Pero ama esa foto. Oh, es que se No crees que Este es mi primer gusto de Oh my god. What is this? Oh, me encanta. Oh my, este es como para que lo pueda disfrutar de todas las formas y colores. Eh? Jin. Jin, like, come on, Jin. Ok, entonces significa que tenemos una de RM también. Yo voy a buscar la de RM. Yo tuve esa foto fondo pantalla así como un año, un año entero, sí. Esta. Me encanta, sí. No la da lado, sí. Okay, sharing is caring. Okay, B bitch. okay I'm sharing with sh Nuestro okay. <risa> <risa> <risa> ¿Es presidente. Oh my, cada foto. Sí, este álbum es muy lindo, weón. Oh my, you know, una de mis canciones favoritas, Intro persona. An Ego mm. No, sabía eso. Oh my God! Me encanta introversion. I <gasps> love encanta I y me I love clock because nam it. lo escribió. it. Me... Oh my god! I uh love -huh. mm. oh, it. I love it. I love it. it. Me, ok, me encanta este álbum. <risas> Le diste, le diste el sí, tiro. Sí, Yo sé, pensé que yo no. Dice sé que esas son tus canciones favoritas, por eso cogí este álbum. No, te lo juro que no estoy mintiendo. O sea, no lo estoy haciendo. Te lo... Me encanta el latino, o sea, me gusta el Making Right, Obviamente, es de Boy With Love y Halsey. The Intro Persona es una de mis canciones favoritas, de, porque me gusta mucho el hip hop. Y también está el Outer Ego. Esta es la primera que tengo. Es nuestro focal. Okay. Y este es un código QR que tú escaneas código este código. Y o va sea, vamos a hacer así cifras que nadie escanea. Exactamente. Y vas juntando puntos en Weverse que después los puedes transformar por compras. Yo una vez me compré el merch de todo un concierto por todos los puntos que junté. No, no quiero decir cuántos puntos No quiero decir cuántos puntos <risa> Pero tenía. <risa> oh my god, tiene como cositas. Y cuando vayas a los conciertos también te dan uno de ¿pues? Y sí. tú vas ahí juntando los códigos QR de los conciertos, okay. de todas las cosas. Es súper interesante, el wow. Army Bomb también viene con código QR. Necesito, el próximo necesito un Army Bomb. Bueno, si algún día logro un, algo para un concierto, si vendo un riñón para un concierto, necesito un Army Bomb. Después, de tres años después, aquí me tienes. <risa> <risa> like, como dice Jungi, una vez que nos prueba, no nos suelta. Mm. <risa>